Mis amados, buenas noches, Dios le bendiga, a Dios la gloria y a Dios la honra que nos concede el honor, el privilegio de poder en esta hora llegar a cada uno de vuestros hogares. Aquí estoy en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que en el poder del Evangelio podamos ayudar al pueblo en esta hora para poder Entender, entender qué hora es en el geló profético de Dios en la patria celestial. Buenas noches para todos. Dios les bendiga rica y poderosamente. Estamos conscientes, hermanos, estamos seguros de que el pueblo pueda ver, pueda oír y pueda entender porque vamos a ministrar el evangelio como está escrito. Y ese evangelio, como está escrito, tiene la capacidad, tiene la capacidad de poder llegar a la mente y el corazón de todos y cada uno de los que están en el cuerpo de Cristo. Bienvenidos todos a Utuado, ciudad corazón de Puerto Rico. Bienvenidos todos a la orquesta de Coquí, que en esta hora me acompaña para ministrar, para predicar el Evangelio directamente desde mi hogar. Repito, desde mi hogar. Ya que en este momento histórico usted sabe que estamos en el toque de queda y a las 10 de la noche ya tiene que estar todo el mundo en su hogar. Por eso en esta noche, bienvenidos a Otuado. Bienvenidos a la revelación bíblica del Evangelio, como está escrito que nos va a mostrar, ilustrar, enseñar qué hora es en la Patria Celestial. Nos humillamos ante la presencia del Señor. Pedimos a Dios que su Santo y Bello Espíritu haga uso de esta transmisión para bendecir, para ayudar al pueblo, al Cuerpo de Cristo, que pueda ver, que pueda oír, que pueda entender Estamos entre la vida y la muerte. Estamos entre salvación y condenación. Que estamos entre arrebatamiento y vómito. Y este es el momento histórico donde está dedicado este pastor y el Evangelio en esta hora y en este momento histórico luchando, luchando para que el día del arrebatamiento el grupo que se vaya a condenar sea lo menos posible. Ya yo estoy entendiendo con toda claridad que me informe el Evangelio que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Estamos luchando. Estamos luchando para que esos muchos, repito, para que esos muchos puedan ver, puedan oír, y puedan entender y puedan tomar la posición y la decisión de poder entrar en obediencia al evangelio en este momento histórico. Nos humillamos ante la presencia del Señor, pidiendo a su santo y bello Espíritu que tome el dominio, que tome el control. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias que puedo contar con la presencia de tu santo y bello espíritu. Gracias que tengo delante de mí la revelación del evangelio. Por favor, ayúdame. Ayúdame a transmitir la revelación del evangelio para este momento histórico que nos ha tocado vivir. A ti te voy a dar toda la gloria y a ti te voy a dar toda la honra cuando al final de esta transmisión Tú hayas sido glorificado y este pueblo que nos ve y nos escucha a lo largo y lo ancho de todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico hayan podido ver, oír y entender el momento histórico que nos ha tocado vivir. Padre, glorifícate que toda la gloria y toda la honra va a ser para ti. En el nombre de Jesús yo ato todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, le ato, le declaro inoperante. Proclamamos y declaramos que la autoridad de tu Espíritu Santo en el poder del Evangelio toma dominio y control de este momento que vamos a transmitir. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como le dije, pues tenemos la... Compañía de los Coquí, que salen por la transmisión. El pueblo los puede escuchar con toda claridad porque no puedo evitarlo. Eso es la naturaleza y, y ellos se están manifestando. Eh, esta es la hora y este es el momento en que ellos se manifiestan. Damos la gloria y damos la honra al Señor. Además de los Coquí, pues yo sé que voy a contar con una audiencia. Que ya empezó a conectarse. Que ya empezó a conectarse. Amén. Ya empezó a conectarse con la enseñanza que en esta noche vamos a traer. A Dios vamos a dar toda la gloria. Y a Dios vamos a dar toda la honra. Que en este momento. Eh, sin lugar a dudas. No estoy solo. No estoy solo. Hay una multitud que la veo. La veo porque la estoy viendo. Que se está conectando. Que se está conectando con la transmisión de esta noche, para poder recibir la enseñanza de lo que el Espíritu de Dios quiere traer en esta noche. Damos lectura al libro de Apocalipsis. Damos lectura al libro de Apocalipsis. Al capítulo 3. Al capítulo 3. Al verso 8. Al verso 8 en adelante. Yo conozco tus obras...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 Tiene que entender con toda claridad. Las siete iglesias del libro de Apocalipsis es el caminar, repito, es el caminar del cuerpo de Cristo mientras está sobre la paz de la tierra. Las siete iglesias representan el caminar profético del cuerpo de Cristo, desde que comenzó hasta que termine, repito, desde que comenzó hasta que termine. Y usted sabe que comienza con la iglesia de Éfeso, que cubrieron los primeros 100 años, repito, que cubrieron los primeros 100 años del Evangelio sobre la paz de la Tierra. Después sigue la iglesia de Esmirna que caminó del año 100 al año 315 después de Jesucristo. Y significa Esmirna eh, amargura, repito, repito, significa Esmirna amargura porque es el tiempo de persecución de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y sigue la iglesia de Pérgamo del año 315 al año 450 y significa Pérgamo la casada con el mundo. Y sigue la iglesia de Tiatira que cogió del año 500 al año 1500 y significa Tiatira sacrificio continuo. Y sigue la iglesia de Sardis, repito. Y sigue la iglesia de Sardis de los años 1500 al año 1948. Y sigue la iglesia de Filadelfia del año 1948 hasta este momento todavía está sobre la faz de la tierra la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia de Filadelfia, repito, es la iglesia de Filadelfia la que tiene la promesa, repito, la que tiene la promesa, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el evangelio, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar, repito, repito, para probar a los que moran sobre la paz de la tierra. Y dice, he aquí yo vengo pronto, que lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Es la iglesia de Filadelfia, repito, es la iglesia de Filadelfia de las siete iglesias, que representa la iglesia del ajebatamiento, que representa la iglesia que va a escapar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En este momento histórico, en este momento histórico, la iglesia de Filadelfia, repito, la iglesia de Filadelfia le dicen con toda claridad, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar hermano escúcheme por favor usted sabe que Jesús dijo yo soy la puerta el que por mí entrar será salvo hermano pero esta no es la puerta que dijo Jesús esta es la puerta del evangelio repito esta es la puerta del Evangelio. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, el Evangelio. Esto es exactamente, repito, esto es exactamente lo que está establecido en el libro de Mateo. En el capítulo 7 de Mateo, oiga, en el capítulo 7 de Mateo, dice con toda claridad. Oiga, entrar por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha. Exactamente, yo conozco tus obras.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 esa puerta ancha es Jesús. Repito, esa puerta ancha es Jesús. Porque todo aquel que por mí entrare, dijo Jesús, será salvo. Y por eso es que en este momento nos empiezan a preparar a los que estamos, a los que ya entramos por la puerta ancha. Repito, a los que ya entramos por la puerta ancha.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 Y muchos son los que entran por ella. Escucha ahora. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Porque no entendieron. Repito. Porque no entendieron. Porque no le explicaron. Porque no hubo o, o, o, o le explicaron y no entendieron y no quisieron obedecer. Hermanos míos. Que nos queda una puerta. Ya entramos por la puerta ancha.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 ...los que lo hayan ...aquí es que viene hermanos míos... ...menos míos... ...aquí es que viene... ...la confusión... ...al cuerpo de Cristo... ...repito... ...aquí es que viene la confusión... ...al cuerpo de Cristo... ...por qué, por qué, por qué... ...porque la puerta ancha... ...era un regalo... ...que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo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 en Cristo, la salvación de los muertos en Cristo. ¿Cuántos han entrado por la puerta ancha? ¿Cuántos han entrado por la puerta ancha? Millones de millones. La puerta ancha es la que estableció el cuerpo de Cristo. Repito, la puerta ancha es la que estableció el cuerpo de de cristo ahora estás en el cuerpo de cristo ahora estás en el cuerpo de cristo y el evangelio y el evangelio y el evangelio le grita al cuerpo de cristo ahora tienen que entrar por la puerta angosta porque la puerta ancha jesús venir a mí todo lo que estáis trabajado y cargado y yo salé descansar Repito, repito, Jesús, la puerta ancha. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que queremos ajebatamiento en vivo, que queremos ajebatamiento en vivo entrando por la puerta ancha. Entrando por la puerta ancha significa que la salvación la coge solamente Jesús, la obra de Jesús, la obra de de Jesús, la obra de Jesús, por gracia sois salvo, por gracia sois salvo, por gracia sois salvo, no por obra para que nadie se gloríe. Es la obra de Jesús, es la obra de Jesús quien tiene la responsabilidad de poder salvar, salvar, salvar. Desde que el cuerpo de Cristo nació, repito, desde que el cuerpo de Cristo nació, en el año 100, en el año 100, después de Jesucristo, los primeros 100 años, la iglesia de Éfeso, los primeros 100 años, la iglesia de Éfeso nació, nació a los pies del sacrificio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero los años, los milenios empezaron a pasar. Y simplemente, y simplemente, la puerta ancha seguía salvando, seguía salvando, seguía salvando, por, porque venir a mí todo lo que estáis trabajado y cargado y yo os haré descansar. El problema, el problema es que no pueden entender, repito, el problema es que no pueden entender, el problema es que no pueden entender,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 Porque están precisamente anunciando, repito, es precisamente están anunciando, anunciando al cuerpo de Cristo, anunciando al cuerpo de Cristo, tienes que entender que si quieres ser salvo, ahora tienes que entrar por la puerta estrecha. ¿Qué es la puerta estrecha? ¿Qué es la puerta estrecha? Es la obediencia al Evangelio. Y la obediencia al Evangelio va a ser de mí una nueva criatura. Y yo voy a tener el testimonio de que las cosas viejas pasaron. Y dice, y toda mi vida será hecha nueva. Eso no sucedió por la puerta ancha. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que gracias a pastores, pastoras evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas, están creyendo y enseñando y doctrinando que lo único que tenemos que hacer es haber levantado la mano para recibir a Cristo como Salvador, para recibir a Cristo como Salvador, para recibir a Cristo como Salvador. Y yo recibí el perdón de toda mi vida pasada. Y yo recibí el perdón de toda mi vida pasada. Pero no he recibido el cambio. El cambio. El testimonio de que las cosas viejas pasaron. El testimonio de que todas las cosas son hechas nuevas. Eso no se recibe por la puerta ancha. Por eso es que, repito, por eso es que nos sigue informando el libro de Mateo en el capítulo 7, repito, porque estrecha, verso 14, porque estrecha es la puerta, evangelio. Y, repito, y angosto el camino, el evangelio, que lleva a la vida. Y dice, y pocos son los que la hallan. Por favor, iglesia, por favor, iglesia. Yo estuve 40 años diciendo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero hermanos míos, ahora la preocupación mía no es que Cristo viene, ahora la preocupación mía es la hemorragia de condenación que va a haber en el cuerpo de Cristo, porque el pueblo no pudo entender, o, o entendió y no quiso obedecer, o tuvo un pastor, pastora, evangelista, maestro, llamados apóstoles, apóstolas, que no pudieron entender, que no pudieron entender que ahora venía la puerta estrecha y que el cuerpo de Cristo tenía que comenzar, a caminar a entrar por la puerta estrecha estrecha porque porque ahí no cabe nada más repito en esa puerta no cabe nada más que tú repito tu alma y tu espíritu oiga oiga ahí no caben pleito ahí no caben celo ahí no cabe envidia ahí no cabe murmuración ahí no cabe en enemistades Ahí no cabe ninguna obra de la carne. El pueblo tiene que entender esto. ¿Por qué? Porque ahora viene el Evangelio. Ahora viene a el Evangelio a informarle al cuerpo de Cristo. A informarle al cuerpo de Cristo que tiene que prepararse para ser levantado vivo y para y para levantarse para prepararse para ser levantado vivo tiene que entrar por otra puerta tiene que entrar por otra puerta esa otra puerta es estrecha esa otra puerta no cabe nada ni nadie que no pueda cuadrar con el evangelio porque hermano escúcheme ahora escuche biblia estamos hablando biblia mateo 7 21 en adelante no todo el que me dice señor señor entrará en el. Eh, no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace sino el que hace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 Repito, toda esa experiencia se tiene cuando se entra por la puerta ancha. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál? Profetizar en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús, entonces Jesús le declara, nunca te conocí apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo, habiendo entrado por la puerta ancha, estaba listo para enfrentarse a la muerte. Estaba listo para enfrentarse a la muerte. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Jesús, repito, porque Jesús compró la vida y se la regaló a todo aquel que cree repito Jesús compró la vida y se la regaló por gracia sois salvo no por obra sino por creer que Jesús es el camino la verdad y la vida es el mediador entre Dios y los hombres pero no estamos hablando hermano no estamos hablando de salvación de muertos. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque está hablando ya, repito, porque ya está hablando de arrebatamiento. Y cuando hablamos de arrebatamiento, el pueblo tiene que entender que dentro del cuerpo de Jesucristo tiene que entrar por la puerta angosta. ¿Cuál es la puerta angosta? Repito, ¿cuál es la puerta angosta? Pues la puerta angosta, lo leímos en el Evangelio, en Apocalipsis, yo conozco tu obra. he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cejar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la paz de la tierra. He aquí yo vengo pronto, jetén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tienes al Padre, tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo. Repito, tienes al Padre, tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo. De la única manera que puedes retener los tres es si guardas la palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? La palabra del Evangelio. El pueblo tiene que entender esto con toda claridad, hermano. Estamos luchando desesperadamente. Repito, estamos luchando desesperadamente porque el pueblo, repito, el pueblo no ha logrado entender con toda claridad. Oiga, Juan 3.19, Juan 3.19, y esta es la condenación, que la luz... Del evangelio vino al mundo. La luz del evangelio vino al mundo y los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz del evangelio porque sus obras eran malas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A los que habían entrado por Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. A esos que entraron, a esos que entraron, a esos que formaron el cuerpo de Jesucristo por Juan 3.16, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, están haciéndole el llamado... Tienes que entrar por la puerta estrecha, tienes que entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es la obediencia al evangelio. Repito, la puerta estrecha es la obediencia al evangelio. Si no hay obediencia al evangelio, si no hay obediencia al evangelio, dice esta es la condenación que la luz del Evangelio vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz del Evangelio porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz del Evangelio y no viene a la luz del Evangelio para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la puerta estrecha? ¿Se da cuenta cuál es la puerta estrecha? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo te amaron, los tres, y enviaron a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga la vida eterna. Pero hay un problema, repito, pero hay un problema, que el pueblo no ha logrado entender qué hora es en el reino de los cielos. ¿Qué hora es en el reino de los cielos? El planeta Tierra está recibiendo, repito, el planeta Tierra está recibiendo una orientación, una evidencia, una ministración para que entiendan qué hora es sobre la faz de la Tierra. El espiritista, el santero, el idólatra, ninguno sabe qué hora es. El único que puede saber qué hora es es el que está en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo me pusieron la evidencia, repito, me pusieron la evidencia que cuando nosotros viéramos el cumplimiento de, de tales, de, de esto, de esto, de esto, de un sinnúmero de cosas, entendiéramos y conociéramos, Él estaba a la puerta. Él estaba a la puerta. ¿Y por qué yo tengo que saber que Él está a las puertas si ya yo estoy en el cuerpo de Cristo? Pero estoy en el cuerpo de Cristo disfrutando de una salvación contaminada. Repito, porque mi salvación yo la siento, yo la siento, pero todavía hay obras de carne en mi vida. Pero todavía hay obras de carne en mi vida. Y que, y que estoy listo y estoy preparado para enfrentarme a la muerte, a la muerte, a la muerte por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario y nada más. Pero yo no, estoy, yo no estoy listo para enfrentarme al arrebatamiento en vivo. Repito, al arrebatamiento en vivo, porque ya está escrito en el Evangelio que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué cosa? La sobra de la carne, pleito, celo, envidia, contienda, murmuración, amistad con el mundo, hopping de colosa. Todo el que está en esa condición, hermanos míos, suena la trompeta y se queda. Por eso es que, escúcheme, por eso es que hay primero un aviso. Hay primero un aviso. Hay primero un aviso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo estoy en el cuerpo de Cristo salga cogiendo a pasar por la puerta angosta salga cogiendo, a yo, a yo pasar por la puerta angosta. ¿Cuál es la puerta angosta? La obediencia al evangelio. Repito, la obediencia al evangelio. Porque solamente el evangelio y nada más que el evangelio es el que describe, es el que describe mi condición negativa, mi condición negativa, el Evangelio y nada más que el Evangelio, el que me informa quién se va y quién se queda. Es el Evangelio y nada más que el Evangelio, el que me informa o entro por la puerta estrecha o, o, o me busco la condenación. Porque aunque ya yo, ya yo entré por la puerta ancha, repito... Esa puerta ancha me cubre para la muerte. Esa puerta ancha me cubre para la muerte. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo vea la muerte rondando mi vida, no me voy a acordar ni de la madre que me parió, me voy a acordar simplemente que tengo acciones, que tengo actitudes, que tengo comportamientos que no son correctos y yo digo perdóname, perdóname que la sangre de Jesús me perdone, me cumpla y dice, y dice, soy salvo por gracia y me mandan al paraíso. El alma, el alma, el alma, pero ahora están avisando, repito, pero ahora están avisando que no es el alma, ahora están avisando que es. Espíritu, alma y cuerpo, los tres, tienen que entrar en estado de perfección por la obediencia al evangelio. Escúchenme por favor, Satanás lo sabe, pero antes de entrar, quiero que vea con toda claridad, repito, quiero que vea con toda claridad, oiga, nosotros, el cuerpo de Cristo, ahora, ahora, Estamos viendo y estamos conociendo que ya la higuera reverdeció. Que ya la higuera reverdeció. ¿Quién es la higuera? El pueblo de Israel. Hay un total de 9.190.000 personas en la tierra de Israel. Oiga, recogida de entre todas las naciones, como dice la palabra. Entonces... Ya esa parte, ya esa parte de la profecía está cumplida en 72 años. En 72 años, repito, en 72 años hay un total de 9.190.000 personas. A eso, a eso se le añade, habrá pestes. Triste y lamentablemente, amados míos, se está viviendo algo nunca vivido en el planeta Tierra. Repito, se está viviendo algo nunca vivido en el planeta Tierra. Hermano, perdóname, pero la muerte está coqueteando con los habitantes del planeta Tierra a nivel mundial. Porque eso es lo grande de esto. Es a nivel mundial. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo de Cristo no está en una nación. El cuerpo de Cristo está a nivel mundial. Y todos los habitantes, toda nación, toda tribu, todo pueblo, toda lengua, tiene que ver, tiene que ver esta peste. Porque esta peste está, hermano, acabando con el planeta Tierra. Oiga, oiga, hasta el momento, hasta el momento, usted me está yendo, hay 18 millones 145 mil personas infestadas de toda nación, de toda tribu. De todo pueblo, de toda lengua, hasta el momento, hasta el momento, 705 mil personas, 705 mil personas han muerto. ¿Cuántos han muerto en Cristo? ¿Cuántos no han muerto en Cristo? ¿Cuántos se fueron al paraíso? ¿Cuántos se fueron al infierno? Eso no lo sabe nadie, solo Dios, Estados Unidos. Tiene un total de 4.950.000 personas infestadas. Hasta el momento han muerto 161.000 personas muertas en Estados Unidos. Mi Puerto Rico tiene un total de 19.000 personas infestadas, con un total de 235. Escuche, India reportó casi 55.000 personas infestadas. Oiga bien, oiga bien. Suráfrica sobrepasó el medio millón de infectados. Oiga, Filipinas supera la barrera de 100 mil personas infectadas. Y usted puede seguir nación por nación. Repito, usted puede seguir nación por nación, isla por isla, territorio por territorio. Y todos tienen que decir lo mismo. Hay una infección del corona. Porque hay una peste atacando al planeta Tierra. ¿Para qué es esta peste? ¿A quién le habla esta peste? Esta peste no le habla espiritista. Esta peste no le habla santero. Esta peste no le habla idólatra. Esta peste le está hablando directamente al cuerpo de Cristo. Oiga, serán como los días de Sodom y Gomorra, el momento del aquebatamiento, vendría un avivamiento. De Sodom y Gomorra, no es lo que tenemos, no es lo que tenemos, un avivamiento de Sodom y Gomorra, donde homosexuales y lesbianas se están quedando con el mundo entero, oiga, oiga, terremotos en diferentes lugares, no es lo que estamos teniendo, no es lo que estamos teniendo, engañadores, repito, los engañadores del cuerpo de Jesucristo, engañadores en el cuerpo de Jesucristo, están o no están, Pastores y pastoras, evangelistas y maestros, que han tomado la posición y la decisión de agradarse a sí mismos y no a Dios que los llamó. Oiga, hambre, hambre, hermano, perdóneme, esto es una cosa, esto es una cosa increíble, porque, oiga, esto es una cosa increíble, porque ciertamente el hambre está atacando y está poniendo en sentencia, a miles y miles de personas que están en el planeta Tierra por primera vez en todo el planeta Tierra está el síntoma del hambre, incluyendo nuestro Puerto Rico. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando de que el pueblo tiene que entender con toda claridad que quien tiene las ejamienta, el poder, el poder de salvación. Ahora mismo, repito, ahora mismo, cuando tengo el desfile, cuando tengo el desfile de profecías como, lo, como, como se lo estoy ilustrando, quien tiene el poder de salvación no es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, porque entregaron el plan de salvación al Evangelio. Por eso, hermanos míos, escúcheme, por favor, óigame, óigame, porque todo aquel que hace lo malo abojece la luz del Evangelio y no viene a la luz del Evangelio para que sus obras no sean reprendidas. Oiga bien, porque el Padre, porque el Hijo, porque el Espíritu Santo no brega, no brega, repito, no brega con tus obras malas. Quien brega, quien brega, quien brega con tus obras malas es el Evangelio. Y dice con toda claridad, porque todo aquel que hace lo malo abojece la luz del Evangelio y no viene a la luz del Evangelio para que sus obras no sean reprendidas. Escuche, mas el que practica la verdad del evangelio viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios una obra hecha en Dios es el pleito es el celo es la envidia es la contienda es la murmuración es la enemistad, pues triste y lamentablemente triste y lamentablemente pastores y pastoras evangelistas y maestros llamados apóstoles, apóstolas, están subiendo al ajebatamiento, están subiendo al ajebatamiento, gente del cuerpo de Cristo, porque no se van el día del arrebatamiento por lo que ellos hagan, de acuerdo a lo que dicen los pastores y pastoras, tristemente dándole, dándole cumplimiento a, las, a, la, a, a, a la evidencia, a la evidencia, hermano, la primera evidencia del arrebatamiento, la primera evidencia del arrebatamiento es mirad que nadie os engañe. Triste y lamentablemente, yo no puedo decir lo contrario. Repito, yo no puedo decir lo contrario. En este momento histórico, en este momento histórico, escúcheme por favor, millones de millones en el cuerpo de Cristo van camino a la condenación, repito, van camino a la condenación por culpa de los pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que insisten, que insisten en subir al cuerpo de Cristo vivo, al cuerpo de Cristo vivo, Hermano, simplemente por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario y nada más. Triste y lamentablemente, nosotros tenemos que entender con toda claridad. Este es el momento, hermano. Este es el momento que nosotros tenemos que entender con toda claridad. Satanás, repito, Satanás ha logrado engañar, repito. Satanás ha logrado engañar a pastores, a pastoras, a evangelistas, a maestros. Y ahora ellos, repito, y ahora ellos están engañando al pueblo. Qué triste, hermano, qué triste, hermano mío, que Satanás tome ventaja del cuerpo de Cristo. Qué triste que Satanás tome ventaja de pastores y de pastoras evangelistas y maestros de llamados apóstoles y apóstolas, para entonces quedarse con la victoria del cuerpo de Cristo. Eso es triste, pero estaba avisado. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Verso 3 en adelante. Verso 3 en adelante. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto. ¿Quién lo encubrió? ¿Quién lo encubrió? Lo vamos a ver ahora. ¿Quién lo encubrió? Entre los que se pierden está encubierto. Oiga bien ahora. Entre los cuales el Dios de este siglo... ¿Quién es ese? Exactamente Satanás. Oiga, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. No notó lo que dice ahí. Ahí no dice para que no reciban a Cristo como Salvador, porque ya esa etapa pasó. Ya la persona levantó la mano, ya la persona está en el cuerpo de Cristo. Y ahora, y ahora para salvarse vivo, y ahora para salvarse vivo, necesita entender con toda claridad que quien tiene la salvación de los vivos. Que quien tiene la salvación de los vivos. No es el Padre. No es el Hijo. No es el Espíritu Santo. Es por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el Evangelio. Pero Satanás. Repito, pero Satanás cegó el entendimiento a tu pastor, a tu pastora evangelista, a maestros, a llamados apóstoles, apóstolas, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, porque es la luz del Evangelio la que se encarga, la que se encarga de poder darte conocimiento qué obra de carne hay en tu vida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 Y no viene a la luz del Evangelio para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz del Evangelio para que sea manifiesto que sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Entonces Satanás sabe, conoce y entiende. ¿Cómo provocar la condenación? Escúcheme, ¿cómo provocar la condenación al cuerpo de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo con la condenación aquí? Al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, Está encubierto en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Perdóname hermano, repito perdóneme yo no quiero ofender a nadie, pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que hablar y alguien tiene que descubrir el plan diabólico que hay en el cuerpo de Cristo. Ay, Dios mío, pastor, qué atrevido. Es eh, usted, yo no soy ningún atrevido. Yo estoy repitiendo lo que está escrito. Repito, yo estoy repitiendo. Deme un segundito, hermano, Deme un segundito. mano pero yo de técnico no tengo mucho amén yo de técnico no tengo mucho y aquí he, he, he cometido un error pero espero espero que pueda perdonarme y escucharme en esta noche pero estoy tratando pero estoy tratando de que el pueblo pueda entender con toda claridad. ¿Dónde está el problema grave? ¿Dónde está el problema grave? Pues el problema grave en el cuerpo de Cristo está, está, en que quien tiene el plan de salvación ahora, a los vivos, no es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, es la obediencia al Evangelio. Y el Evangelio, pero eso, eso, eso, eso, eso, eso es bíblico, pastor. Pero pues vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver si lo podemos, si lo podemos encontrar por aquí para que el pueblo pueda ver con toda claridad. Dice Efesios capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que en este momento, hermano, por eso es que en este momento, yo estoy tratando de que el pueblo pueda entender. Repito, yo estoy tratando de que el pueblo pueda entender. Nosotros, los que estamos en el cuerpo de Jesucristo, solamente tenemos un camino para poder lograr la victoria. Uno, uno, uno. Ese camino... Repito, ese camino, repito, ese camino está en la obediencia al Evangelio. Si no hay obediencia al Evangelio, en este momento en que nos están avisando, repito, en este momento en que nos están avisando, en este momento en que estamos viendo las señales, la evidencia clara, contundente, irreputable, donde la muerte está coqueteando con los habitantes del planeta Tierra, donde, donde, donde están donde está los terremotos, donde están los engañadores, donde está el hambre, donde está la higuera que verdeció, están todas las señales, todas las señales. Ahora yo tengo, ahora yo tengo que entrar en obediencia al evangelio, sino el evangelio, repito, sino el evangelio me descualifica, me descualifica, no es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, porque los tres te aman, los tres te aman y dieron todo por salvarte, pero ahora viene la parte de arrebatamiento vivo. Ahora viene la parte de los que van a sentarse en el trono que está sentado, Jesús al lado del Padre. Hermano, esto no es cualquier cosa. Repito, esto no es cualquier cosa. Por eso es que en este momento, hermano, escuchen, en este momento, el Evangelio trae sentencia. El Evangelio trae sentencia. ¿Sabe contra quién? No solo contra el cuerpo de Cristo. Repito, no solo contra el cuerpo de Cristo. Trae sentencia contra esta persona. Escúchame, por favor. Estoy, estoy en Gálatas, capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Siete. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga bien ahora, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Oiga, como antes hemos dicho... También ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que está establecido, del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres o, o trato de agradar a Dios. Pues si todavía agrado a los hombres, ya no soy siervo de Cristo. Pastor, esa sentencia es para ti. Pastora. Esa sentencia es para ti. Evangelista, esa sentencia es para ti. Maestro, esa sentencia es para ti. Llamado apóstol, llamado apóstola, esa sentencia es para ti. Nosotros tenemos que entender con toda claridad. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo va a pagar. Repito, las consecuencias. De seguir, de seguir a un pastor, a una pastora, un evangelista, a un maestro, un llamado apóstol, un llamado apóstola, seguirlo en contra de lo que está establecido en el Evangelio. Por favor, reacciona. Despierta tú que duermes. Jesucita de entre los muertos. Y entiende que en este momento, repito, repito en, entiende que en este momento, están avisando a los vivos. Los vivos tienen que prepararse. Los vivos tienen que descontaminarse. Los vivos tienen que santificarse. Los vivos tienen que perfeccionarse. ¿Cómo lo van a hacer? En obediencia al Evangelio. Todo el que, todo el que obedece al Evangelio recibe el testimonio de que las cosas viejas pasaron. Todo el que... Todo el que obedece al Evangelio recibe el testimonio de que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Por favor, entiéndelo. Repito, entiéndelo. El tiempo que nos queda, el tiempo que nos queda es única y exclusivamente para prepararme, descontaminarme, santificarme. Y usted dirá, y usted dirá, ah, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, pero recuerde esto, que la profecía dice: para el momento del arrebatamiento, y las diez vírgenes, las prudentes y las insensatas, cabecearon todas y se durmieron, dando testimonio que el Espíritu Santo, repito, dando testimonio que el Espíritu Santo eh, in, eh, terminó su intervención con el cuerpo de Cristo por eso el llamado es este primera de Juan capítulo 3 repito primera de Juan capítulo 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo oiga se purifica a sí mismo oiga yo no estoy inventándome y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Entonces, ¿cómo yo puedo subir a la estatura del varón perfecto? ¿Cómo, cómo? De una sola manera, una, una. Ya recibiste a Jesús como tu Salvador, ya tienes al Padre ya tienes al Espíritu Santo y sigues contaminado, repito, y sigues contaminado. Tú tienes que entender lo siguiente, hay una salvación, hay una salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación, esa salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, es para gente, es para creyentes, es para ovejas que quieren subir a la estatura del varón perfecto. Por eso es que en este momento la preocupación que está en esta mente, la preocupación que está en este corazón, hermano, no son los inconversos. Porque los inconversos, ya me informa el libro de Apocalipsis, ojalá fuese frío. Cuando dice ojalá fuese frío... Es, ojalá no lo hayas conocido, pero tú no eres frío ni caliente, sino tibio, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de, de mi boca. ¿Por qué? Porque viviste en el cuerpo de Cristo en contra de lo que está establecido en el Evangelio, y pensaste, y pensaste que te ibas vivo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y no por la obediencia al Evangelio, Porque triste y lamentablemente ese es el mensaje que están dando los pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, no te apures como vives porque tú no vas a ser salvo por lo que tú hagas sino por lo que hizo Jesús. Entonces han desarmado al cuerpo de Cristo, repito, han desarmado al cuerpo de Cristo para que se entusiasmen a vivir por él. Evangelio. Como no vives por el evangelio, entonces el mismo evangelio, repito, el mismo evangelio te saca del cuerpo de Cristo. Porque tú no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Por cuanto eres tibio, dice el evangelio, te vomitaré de mi boca. Por favor, entiéndelo, no estamos ofendiendo a nadie. Estamos predicando, estamos ministrando el Evangelio como está escrito. Así que reacciona y re capacita. Ya tienen a tu pastor sentenciado. Si alguno predica, pastores y pastoras, evangelistas y maestros llamados apóstoles y apóstolas, diferente Evangelio del que está escrito, sea anatema. No permita. Que la maldición de tu pastor, que la maldición de tu pastora, que la maldición del evangelista, la maldición, amado el llamado apóstol y llamada apóstola, caiga sobre ti. Repito, de la única manera que te puedes escapar es que te saques de agradar a tu pastor y empieces a agradar al evangelio como está escrito, porque el evangelio tiene la misión de hacer de ti la nueva criatura. El Evangelio tiene la misión de darte testimonio que las cosas viejas pasaron. El Evangelio tiene la misión de hacer de ti una nueva criatura. Por favor, por favor no caigas en la trampa, porque ya lo leímos. Satanás tiene el plan de cegar el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio si ya tu pastor cayó si ya tu pastor cayó si ya tu pastora cayó en la trampa del diablo te estoy avisando porque no todo el que dice señor señor va a ser levantado sino los hacedores del evangelio reacciona recapacita todavía estás a tiempo repito todavía estás a tiempo porque lo que tiene que hacer es escudriñar el Evangelio. Y vas a encontrar, y vas a encontrar, y vas a encontrar, y vas a encontrar, y vas a encontrar que ahí está la victoria a todos los hacedores del Evangelio. Gracias a Dios y gracias a todos aquellos que en esta noche me acompañaron. Espero de lo profundo de mi corazón que la enseñanza haya podido llegar a lo profundo de tu corazón tienes que entender no estoy provocando rebelión repito, no estoy provocando rebelión de oveja a pastor pero si tu pastor pero si tu pastor y tu pastora tu evangelista, tu maestro tu llamado apóstol, tu llamada apóstola ¿No quieren entrar en las páginas del Evangelio para hacer de cada persona una nueva criatura? Por favor, entiéndelo. Tu pastor se va a las páginas del infierno. No lo sigas, porque todo el que lo siga cae bajo la misma maldición que el Evangelio ya dictó sobre todo aquel que predica otro Evangelio. Le llamó anatema le llamó maldito y ningún maldito va a ser levantado al reino de los cielos padre gracias por tu amor gracias por tu misericordia bendición privilegio que me concede de poder tener ojos para ver oídos para oír entendimiento para entender que llegó la hora llegó el momento en que yo tengo que cuadrar mi vida con las páginas del evangelio gracias a ti la gloria y a ti la honra. Por favor, en tus manos encomiendo este pueblo, salva los perdidos, sana los enfermos, reconcilia los apartados, pero sobre todo, Padre mío, abre los ojos del entendimiento a este pueblo que me vio y me escuchó y que puedan entender que tienen la oportunidad de escapar de las terribles cosas que vienen de camino en el nombre de Dios. De Jesús. Amén. Gracias a todos aquellos hermanos que me dieron la mano para poder continuar económicamente con eh, la transmisión que estamos haciendo. Estamos saliendo por todas las plataformas, hermanos. Estamos saliendo por todas las plataformas. Exactamente estamos a principio de mes. Ya hicimos el cheque para cubrir eh, todos los gastos de todas las plataformas que estamos eh, saliendo por internet. Hermano, eh, gracias. Hay un grupo de hermanos eh, que nos, eh, nos apoyó y nos ayudó, nos escribió y nos mandó su ofrenda. No, no, no, no, no puedo por el momento devolverle una carta como siempre hacíamos, como siempre hacíamos, pero por lo menos voy a mencionar su nombre para que usted pueda entender eh, que su ofrenda llegó a nuestras manos. Desde Estados Unidos, María del Carmen Martínez. Desde Toabaja Antonio Rivera Meléndez. Desde Bayamón, Juan Ríos Mercado. Desde eh, Sabanaseca, el hermano Israel Galarza. Desde Morovis, el hermano Ángel Collazo Rivera. Desde Sidra, Gail Hernández. Desde Arecibo, Alberto. Desde Humacao, J. Eh, Vizcarrondo desde Sidra, Aurora Rivera, desde Trujillo Alto, Ángel Fuente, desde Carolina, Félix Meléndez, desde Aguadilla, Jaúl Estrella, desde Canóvana, Israel Flores, desde Mayagüez, M. Díaz, desde eh, Luquillo, Cecilio Ramos, desde Bayamón, Emilia Andino, desde Comerío, Edelmiro García, desde Cagua, Dolores Meléndez, desde Coamo, Rafael Rivera, hermano, desde Conérico, Estados Unidos, Carmen Herrán, desde Bayamón, eh, Carlos Alemán, desde Vega Baja, Leopoldo Rivera, desde Carolina, Germán eh, Le, Germán López. Desde Atlanta, Georgia, Blas Barrera Desde Mayagüez, Abel Méndez Desde Bayamón, Carmen Cruz Desde Aguadilla, Alejandro Nieves Desde Toa Alta, Miguel Hoyos Desde Bayamón, Juan Ríos Mercado Desde Carolina, Iris Josado Fuentes Desde Guainabo Julio Ramos desde San Juan, Puerto Rico, Enrique Rosario. Desde Corozal, Juan Santiago. Desde Mayagüez, Ángel Martínez. Desde San Juan Anónimo. Desde Salinas, Orlando Espada. Desde Yauco, la Iglesia Cordero de Gracia. Desde Bayamón, Mario Fernández. Desde Canóvara, Ismael Flores. Desde Canóvara, Yadira Palero Desde Comerío Ángel L. Mato Desde Carolina Carmen Reyes Desde Camden New Jersey Diana Rodríguez Desde Salina La Iglesia Cristiana El Tabor Tomado Pastor Nuestro amigo Desde Jayuya, José A. Soto Bermúdez Desde Camuy José Torres desde Macao, Gerson Tirado. Desde Baja, de Carmen Méndez. Desde Miami, Florida, Juan L. Dores. Desde Fajardo, Tercida Cardona. Desde Carolina, Puerto Rico, José L. Torres. Y desde Bayamón, Puerto Rico, Miguel A. Reyes. Solamente me faltan aquellos que todavía en esta semana están en el cogeo, repito, están en el cogeo que ya lo estaremos mencionando en las próximas ediciones para que podamos permanecer en el aire. ¿Qué pone Dios en tu corazón? 5, 10, 50, 100, 500, 1000, yo en eso no me meto. Eso es, eso es responsabilidad del Espíritu Santo y tú de obedecer para apoyar al evangelio como está escrito por favor te lo suplico tu cheque o tu giro a nombre de momentos proféticos apartado 11 utuado puerto rico 00641 repito el cheque o el giro a nombre de momentos proféticos apartado 11 utuado puerto rico 00641 la paz de dios sea con todo y cada uno de ustedes. Dios le bendiga.